Nunca logramos percibir la complejidad de una composición artística hasta que la vemos de cerca, muy de cerca. Esta pintura titulada, La Espera, realizada por Darían Rodríguez Mederos, es un buen ejemplo para ello, miremos de cerca. A esta distancia aún no se logra apreciar lo complejo de la obra, así que veamos más de cerca. Ahora observando el trazo y los pigmentos, descubrimos el arte de la ilusión en la pintura y su complejidad. Visita Blog Arte Plus.